Madre estoy cuidando, nunca la voy a dejar. Me están corriendo los años y mucha felicidad que me echen el sinal. Sin llegar a... toda la gente, andamos aquí en Seattle, Washington, terminamos la tocada noche. Acá andamos con el equipo, con el Luis Mario hola, hola. Con toda la mamiringa Que va grabando allá Le daré mucho cariño Sin llegar a los Extremos de la... <risa> <risa> <risa> <risa> el ingeniero, también es fotógrafo es ingeniero de audio y fotógrafo <risa> ah, Ay, El ingeniero anda tomándoles a los turistas Este, la foto Aquí andamos, este... Miren qué bonito lo de allá. Aquí está todo. Esto es lo que marca a lo de Washington. Y allá arriba se puede es un elevador, se puede ver toda la ciudad. Estamos. Nuevo asistente de escenario, staff y chofer. Ah, miren, miren. Todos andan ahí. La es la nueva fotógrafa. Hay que saltar mucho rápido. A ver, estos guachos están en cervezas, ¿eh? A ver, a ver, ¿dónde están las...? Ontan las, las pequeñas, las pequeñas heladas. Serena, que nos vamos a sentar un ratito. A ver, ábrelas Destápales. Una bien muerta para cada uno, ¿no? ¡Ah, la marina! ¡Ay, ay, ay! Yo no <ríe> ya, ya. Ya una de esas ni con Mira nomás. <ríe> vas María? ¿Quién ha hecho no? eso, María? ¿Era? Era, una a ver, miren el rojo. El rojo no estaba blanco. Aquí se echó un tirado. Ahora venga, todos están acá. Todos andamos a ir relajados un ratito. No te llevo dentro. El sol se ha nublado. El ciclón me arrastra, ya solo me queda, este cielo negro. No culpo a nadie, labre mi desgracia.